Y nos vamos pa' Corozal Con Freddy Pérez El popular frepe Licenciado Fran de Hoyos Comunica, comunícalo Si vas para la caseta No te vayas a equivocar que el hombre con la mujer Ya hoy en día visten igual El hombre se pone arete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 en la taberna encanto cristo